Estamos en la sede del Sindicato Villa Lynch de la Unión Ferroviaria. Agradecemos la, la presencia de, del Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni, del Secretario General del Sindicato Unión Ferroviaria, de Sergio Sacia. Hoy estamos lanzando la, la Escuela Municipal de Emprendedoras y Emprendedores. El, el Presidente Fernández ha sido muy claro cuando, cuando comenzó la tarea de gobierno, que la economía social llegó para quedarse en la Argentina y nosotros como municipio, como Estado municipal, vamos a poner en marcha esta escuela municipal que va a permitir que toda la producción local, que, que fundamentalmente todo lo necesario para elaboración de costos, para comunicación a través de la web, para producción, se, se pueda bueno se puede aprender en este lugar. ¿no? Eh, tenemos cientos de, de, de emprendedoras y de emprendedores que se han sostenido estos años tan difíciles de la economía argentina del gobierno de Macri y nosotros queremos potenciarlo, ¿no? así que insistimos ¿no? que, que el Estado es clave, ¿no? que el rol del Estado y en este caso el municipio como primer mostrador de la democracia es clave para que esto así sea. Tenemos que todos los días recalcar en este sentido, No, la Argentina la pasó muy mal. Digo, La verdad es que la única economía que, que sirve en el mundo es la que está al servicio del empleo y la que genera empleo ¿no? y esa es la economía que seguramente se viene con, con el gobierno del presidente Fernández. Son más de, de 600 inscriptas e inscriptos para, para el arranque de la escuela municipal de, de Emprendedoras y emprendedores en Urlinga. Para mí es un orgullo venir a participar esta inauguración, por un montón de motivos. Primero porque comparto plenamente lo que dijo Juanchi, que es que este, tenemos que apostar a ayudar a esta economía social que ha venido para quedarse. Creo que es, es lo que hay que hacer. A mí me parece que los municipios trabajando de común acuerdo con los sindicatos, que es una cosa también que tenemos que destacarla. Estamos viendo que la autoridad de la zona, trabaja con un sindicato que tiene muy fuerte presencia en la zona y con el objetivo de ayudar a la gente que está desarrollando otras actividades productivas que, insisto, son muy importantes para el país en un momento que necesitamos creación de empleo. Que la gente empiece a desarrollar de esta forma y que tenga asistencia del Estado es lo que tenemos que hacer.